Un equipo del Instituto de Tecnología Química Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC... ...ha desarrollado junto con la multinacional COSTEC un nuevo reactor electrificado... ...que permite obtener hidrógeno de forma más sostenible y eficiente energéticamente. Nosotros hemos conseguido producirla con membranas cerámicas, eh, lo cual es muy novedoso... ...de manera escalada y desde fuentes eh, como pueden ser eh, el amoníaco, eh, el biogás y, y el gas natural... El equipo de investigación ha combinado 36 membranas cerámicas individuales en un generador escalable que produce el hidrógeno a partir de electricidad y combustibles con una pérdida de energía casi nula. Han alcanzado una producción de alrededor de medio kilo de hidrógeno presurizado al día, con una elevada pureza y máxima eficiencia energética por encima del 90%. Es la primera vez que se demuestra que esta tecnología permite obtener hidrógeno de forma industrial. La captura del CO2 separado gracias a este sistema permitiría la descarbonización, llegando a obtener emisiones neutras o incluso negativas de carbono. Es revolucionaria porque lo que nosotros conseguimos es un almacenamiento, comprimir el hidrógeno, que no es algo electrocomprimir el hidrógeno, que es algo que no se puede hacer en cualquier, con cualquier medio, solo se puede hacer a través de las membranas electroquímicas. El equipo de Elite cuba ha demostrado que es posible trabajar con este tipo de tecnología a 150 bares de presión, uno de los principales hitos del estudio. Su aplicación industrial contribuiría a la competitividad del hidrógeno verde y azul en el transporte terrestre y marítimo, entre otros mercados. De Haberlo escalado de una manera sostenible y también de una manera electrificada, es decir, que puedes utilizar energía renovable que aporta parte de, de la energía que va a llevar el hidrógeno final eh, ...habilita su uso tanto distribuido, ¿vale? porque es una tecnología modular... ...como eh, de una manera eh, centralizada, ¿no? como, como grandes centrales... ...que podrían estar por ejemplo en un puerto que recibe amoníaco... ...y luego quiere producir hidrógeno para distribuirlo... Eh, para, uso, ...para uso industrial o bien para uso de transporte pesado... ¿vale? ...lo que se habla ya, por ejemplo, camiones de largo recorrido". El trabajo del ITQ ha sido publicado hoy por Science, es fruto de más de 10 años de colaboración con COSTEC y ha contado también con el apoyo de las compañías energéticas Shell, ExxonMobil, Total Energies, Equinor, Engie y Saudi Aramco, además de la empresa estatal noruega para la captura, almacenamiento y transporte de carbono, Gasnova y el Consejo de Investigación de Noruega, un caso de éxito de lo que se conoce como Open Innovation o Innovación Abierta a escala mundial para generar conocimiento libre e impulsar esta tecnología disruptiva.